pues te vas encontrando con personas que dentro de esta misma fe que compartes, como es el judaísmo en mi caso, eh, personas que entienden eh, de tu existencia, entienden de la existencia de las personas que no estamos dentro de la norma. Estos espacios, por ejemplo, en el Gat, pueden ser un lugar donde las personas puedan encontrar que es, pueden encontrarse con personas como ellas, pero que a su vez también no solamente nos quedamos en apoyar, sino que también este mensaje se puede llevar a otros lugares y eso ya implica una acción y un apoyo. Definitivamente, yo siempre digo que las personas trans todos los días me sorprenden, me sorprenden de manera maravillosa porque afrontan tantas problemáticas, tantas dificultades y que no solamente se quedan con la problemática, sino que también buscan una salida. Creo que esto lo hace emocionante, como yo he aprendido a entender de que no es un problema, sino cada persona que se acerca a mi vida es una nueva oportunidad. Todas las personas trans en el mundo merecen familias que las amen, que las quieran. Para mí no fue fácil la infancia, fue una infancia bastante difícil, llena de muchas eh, dificultades de soledad y demás y yo creo que ningún niño ninguna niña debe pasar por lo mismo que yo viví y creo que en, en la medida de esa deuda histórica con esa persona que, que, que fui yo, eh, decidí a, a lanzarme a trabajar con familias y con niñas y niñas. Ah. Eh, de un tiempo para acá hemos tenido unos avances importantes porque se nombran, se habla de las personas trans pero muchas veces creo que no es la manera adecuada, eh, eh, creo que no están capacitados y muchas veces formados para hablar, no solamente eh, querer hablar sino también hacerlo de manera asertiva y siempre cuando se informa o se habla de personas es importante hacerlo con el mayor conocimiento y el mayor respeto. Hay una cosa que tenemos que decir y es que claramente el pertenecer a un grupo religioso, el que sea, eso hace parte de la diversidad. Las religiones no pueden ser un lugar de exclusión, sino por el contrario, deben ser un lugar donde se acoja en ese amor, en ese, en ese discurso precisamente de, de, de fraternidad y de todo lo que implica pues, la religión. Nosotras y nosotros también tenemos derecho a creer y es un derecho que nos han negado en muchos momentos por quienes somos. Creo que el amor de Dios es tan infinitamente grande y tan inmensamente fuerte que si seguramente en su eterna misericordia no le apeteciera o no le gustara nuestra existencia, pues eh, en esa misma generosidad y bondad ya hubiera mandado un rayo para que nos acabara y creo que eso no ha pasado. Y creo que es porque tenemos que venir a enseñar algo a este mundo, tal vez enseñanzas de respeto, enseñanzas de reconocer de que el otro también puede creer en ese eh, ser maravilloso, no sé, tenga diferentes creencias, pues también pueda creer. Y yo creo que el puente está allí en reconocer la enorme diversidad y el infinito amor de Dios.